Hola, bienvenidos a este vídeo. Sí, las empresas nos rastrean. Está de moda eh, todo eso de la privacidad, pero hay un método del que no se habla apenas, que es que cuando recibimos correo, las empresas están invadiendo nuestra privacidad porque la mayoría de ellas incluyen lo que es rastreadores, trackers, con los que pueden saber si leemos los mensajes, a qué hora lo hacemos e incluso hasta dónde hemos abierto el correo. Y bueno, otros datos más de diversa índole que invaden nuestra privacidad, pero bueno, por suerte para nosotros tenemos una herramienta para deshacernos de estos rastreadores. Muy fácilmente se trata de una extensión para navegadores. Aquí la tenemos, Agri Mail. está disponible para todos los navegadores basados en Chromium, por ejemplo yo tengo Vivaldi, pero la puedo instalar. Vamos a añadir a Chrome, añadir extensión. Bueno, y si tienen miedo de que esta extensión vaya a invadir nuestra privacidad, yo les puedo decir que no, ya que todos los datos se almacenan de forma local en el navegador y además de código abierto. No hay ninguna empresa detrás beneficiándose de esta extensión, por lo menos económicamente a día de hoy. Ahora lo siguiente es ir a nuestra bandeja de entrada con este navegador, obviamente. Bueno, pues no tienen más historia. Los que tienen trackers son los que tienen este ojito. Además, si ponemos el cursor encima nos dice qué tecnología han utilizado. También por defecto bloquea los rastradores. En la lectura del mensaje o del correo también lo tenemos, pero en la parte derecha superior hay. Bueno, pues eso es todo lo que os quería contar por hoy. En la descripción del vídeo dejaré una lista de reproducción con las mejores extensiones que hay para nuestros navegadores. Espero que la vean sobre todo que le den like a este vídeo por lo menos. Muchas gracias, un saludo.